Radio Inmaculada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y las emisoras que enlazan con ellos, entre otros medios, hermanos y amigos. Oremos por el eterno descanso del alma de los difuntos, Ramona de los Santos, segundo día, Juan Ramírez, quinto día, Rafael Enrique Ravelo, séptimo día. Graciela Antonia Graterot de Díaz, Mamá Ninón, séptimo día. Leonor Ened, Enedina Cochón García, sexto mes. Gustavo Fuerte. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, reverendo Padre Francisco Javier Muñoz, acompañado del diácono Francisco Bonet, y acólitos contigo vamos Señor Jesús hacia la Pascua hacia la cruz contigo vamos Señor Jesús hacia la Pascua hacia la luz el que quiera venir tras de mí, tome su cruz y me siga, contigo vamos Señor Jesús.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 El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. y con un corazón arrepentido pedimos perdón. Yo confieso ante Amigos, Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por, por mi culpa, por mi culpa, por, culpa, por mi gran culpa.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 siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre Nos escuchas porque nos quieres mucho tú que siempre nos escuchas Señor Pedimos, Señor, que inspires, sostengas y acompañes nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. liturgia de la palabra, abramos nuestro corazón y con fe escuchemos con atención. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, que yo te promulgo hoy, Amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy, cito como testigos contra vosotros al cielo y la tierra, te pongo delante vida y muerte, bendición y maldición, elige la vida y viviréis y tú tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él. Pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que había prometido dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dicho el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal.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 Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Que tu palabra, Señor, se haga vida en mí, y que tu vida en mí se haga evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado, y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos, dijo: El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor... Y lo que nos presenta hoy el salmista, al inicio de este tiempo de cuaresma, que iniciamos ayer con la imposición de la ceniza, un tiempo muy apropiado para abrir mi corazón a esa misericordia de Dios, un tiempo para reflexionar sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo un tiempo para cambiar mi vida como también nos presentaba el profeta Joel en el día de ayer tiempo para rasgar todas esas cosas y sacar afuera Todas esas cosas negativas que no son favorables ante la presencia de Dios. Vivir realmente esa vida que Dios quiere en estos 40 días que Dios nos regala para volver hacia Él. Hemos escuchado una lectura muy hermosa que hemos escuchado sobre el libro de Deuteronomio. Dios que pone a nuestro frente el bien y el mal para que nosotros también tomemos una decisión de acuerdo a esa decisión que tú y yo tomemos pues así también será el resultado al final de nuestra vida tenemos que pedirle siempre la luz a nuestro Padre Dios para saber elegir, tener buen discernimiento, para saber qué es lo que voy a tomar. En la vida que Dios me ha dado, todos estamos llamados al bien, todos estamos llamados a realizar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también hemos escuchado el Santo Evangelio, donde el mismo Jesús nos invita a nosotros a tomar la cruz, a tomar una decisión en el seguimiento de Jesucristo. Cada uno hemos sido llamado de una manera muy especial. En ese llamado Dios respeta nuestra libertad para saber qué es lo que queremos en nuestra vida. Y tengámonos por seguro que si seguimos el camino del bien, Vamos a vivir una vida de dichoso, como dice el salmista. Saber elegir ante tantas virtudes que nos presenta el mundo. Y que al final de la tarde, pues, si no están unidas a esa presencia de Dios, pues, vamos al fracaso. Es un tiempo para meditar profundamente, no como un tiempo más sino como algo especial algo que me lleve a mí a encontrarme con Dios porque el tiempo lo amerita tiempo de perdón, tiempo de recogimiento tiempo de centrarme en el camino de Dios pues hermano pidámosle al Señor que nos mantenga siempre en esa luz y que cada día nosotros también estemos dispuestos, con la gracia de Dios, ir transformando nuestra vida a lo que quiere el Señor. Que Él que nos ha llamado en el sacramento del bautismo, nos conceda siempre esa gracia de permanecer bajo su presencia de pie, para presentarle ahora al Señor nuestras súplicas. Para que la iglesia sea como el árbol plantado, al borde de la sequía, que da fruto en su sazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los creyentes de las diversas religiones no se limiten a guardar las formas externas, sino que busquen una auténtica experiencia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que ejercen poder o autoridad sobre las personas y los pueblos ante los conflictos, opten siempre por las soluciones que llevan a una vida humana en condiciones dignas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros también nos decidamos a seguir a Cristo cargando con la cruz de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también a Jesús, buen pastor, en este jueves sacerdotal, que Él siga tocando el corazón de hombres y mujeres que quieran decidir su vida al servicio de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de Amor. Nuestras súplicas que hoy ponemos en tus manos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre te presentamos Este pan ante tu altar se convertirá en cuerpo de Cristo, alimento cuaresmal. Padre te ofrecemos, en el tiempo cuaresmal, nuestras vidas la alegría. Nuestro esfuerzo al caminar Padre recibe Padre recibe Este vino y este pan Por tu amor transfórmalo Hoy sangre del Señor Padre te presentamos este vino ante tu altar se convertirá en sangre de Cristo el Cordero Pascual Padre te ofrecemos la tristeza y el dolor Transformalos en gran gozo En este camino cuaresma Padre recibe Padre recibe Este vino y este pan Amor, transformalos en cuerpo y sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El, El Señor, Señor reciba de en tus manos este sacrificio para este alabanza y gloria de su nombre. nombre. Para nuestro bien y de toda, toda su, su santa, santa iglesia. iglesia. Mira, Señor, propicio las ofrendas que te presentamos en tu altar, para que nos obtengan el perdón y proclamen la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y, y con, con tu, tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo, Lo tenemos levantado hacia el Señor. Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación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 Mientras se ocupan de las realidades temporales No dejen sobre todo de adherirse a las eternas Por eso con los santos y con todos los ángeles Te alabamos proclamando sin cesar Santo Santo es el Señor, Dios del Universo. Bendito el que viene en nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad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 entregado por vosotros Señor, Señor mío Dios, Dios mío creo en ti te adoro ti, bendito, bendito y alabado seas por siempre Señor gloria a ti Señor. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz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 que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, que lo bendito, bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Dile al pueblo que le amo. Dile al pueblo los cuido cuando se siente. Cuando se sientan lejos de mí, yo estoy ahí. Uh, Gracias Jesús por derramar tu sangre por cada uno de nosotros. Gracias Jesús por tu presencia en este momento Gracias por quedarte entre nosotros Gracias porque tú ha puesto tu mirada sobre cada uno de nosotros Tu mirada de misericordia, tu mirada de amor Gracias Padre bueno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 Llévala a la perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten presente a tus hijos, Ramona de los Santos, Juan Ramírez, Rafael Enrique Ravelo, Graciela Antonia Díaz, Leonor Eneida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 por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó.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 la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo, tuyo es el, el reino, tuyo, tuyo es, es el poder y, poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi pasos dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra,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 quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este Jesús, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digna de que, que entres en mi casa, pero una palabra, palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.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 El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes de agua viva y me apacienta, me protege de todos los peligros, porque me quiere. Me protege de todos los peligros, porque me quiere. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si me alejo, me busca sin descanso, me vas llamando. Y al hallarme, me abraza conmovido, porque me quiere. Y al hallarme, me abraza conmovido, que me quiere, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta, me alimenta con pan que da la vida, su mismo cuerpo, y ese vino es su sangre derramada, porque me quiere. Y ese vino es su sangre derramada, porque me quiere. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me da el pan que es su amor para que ame al mundo entero. Yo le ofrezco mi alma y mi latido porque le quiero. Yo le ofrezco mi alma y mi latido. es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta. Padre bueno, te damos gracias en este momento por tu presencia entre nosotros, creemos que tú estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te damos gracias por este regalo de amor al hacerte presente en el corazón de cada uno de nosotros. Padre Dios, una vez más queremos implorar de tu misericordia por nuestros hermanos enfermos que en estos momentos se encuentran postrados en diferentes hospitales, clínicas, centros asistenciales. Nosotros creemos que para ti no hay distancia ni barrera, porque tú eres el Señor. Acudimos a tu misericordia para que hoy se extiendan esas manos benditas sobre cada uno de ellos tocando cada órgano, cada célula de su cuerpo. Pon tu mano misericordiosa y lleva consuelo, Señor, a esos hermanos más necesitados. También te pedimos por las familias para que tú sigas tocando el corazón de cada uno de ellos y sanes y cicatrices, Todas esas heridas familiares, Señor Jesús, que tú conoces. Tú eres el único que puede cambiar nuestras vidas. Tú eres el Señor de los Señores. Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María de los Dolores. Que hoy, Señor, lleve consuelo y esperanza. A esos hermanos tristes, acongojados por sus enfermedades. Gracias, Padre, por tu amor misericordioso. Gracias por tomar en cuenta a cada uno de tus hijos en este día de hoy. Bendito y alabado sea Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque está presente en medio de nosotros, porque hoy se abre tu corazón a tu, nuestra presencia. Nos ponemos en tus manos y nos consagramos a ti en este día de hoy. Bendito sea el Señor. Gracias Jesús. Oremos. Te pedimos Dios Todopoderoso, después de recibir la gracia del don celestial, que este sea siempre para nosotros causa de perdón y salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongámonos ahora en las manos de la Santísima Virgen María, pidiéndole su protección y su gracia.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 haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Amén. En la presencia del Señor pueden ir en paz. Démos Demos gracias a Dios. a Dios. Siempre confío en mi Dios, siempre confío en mi Dios. Él me conduce, no temo, me acompaña al caminar. Aunque sin luz camine yo en la noche, aunque el temor me impida avanzar. Siempre confío en mi Dios, siempre confío en mi Dios, Él me conduce.